Thank you. Que vamos a ver en el curso, ese es el segundo teorema más importante. Y bueno, vamos a ver aquí el resultado: cuál es el segundo teorema más importante. Y además de eso, o sea, nos vamos a dar cuenta que en la demostración aparece el teorema de Cauchy. Vale, entonces ese segundo resultado que vamos a ver que es muy, muy, muy importante es un resultado que va a jugar un papel crucial en todo el siguiente capítulo, donde vamos a ver, pues básicamente, los teoremas clásicos. De la variable compleja, este, que básicamente eso es ver qué consecuencias tiene eh, el teorema que vamos a ver, pues si no hoy la siguiente clase, que son lo que se conocen como las fórmulas integrales de Cauchy. ¿va? Entre esos teoremas que vamos a ver está por ejemplo la demostración del teorema fundamental del álgebra, este, que es un resultado que, que como variable compleja sale relativamente bien fácil y va a ser consecuencia de este teorema que vamos a ver. Vamos a ver por ejemplo por ahí Lemas clásicos que a lo mejor no tiene sentido Que les digan los nombres pero Para que los vayan teniendo en mente vamos a ver algo que se llama El lema de Schwartz, el principio del máximo Que son repito todos estos Teoremas clásicos eh, Que se deducen de este teorema Importante y que otra vez no nos van a Mostrar este poder que tiene la variable Compleja eh, Yo creo que en este En este momento ustedes ya van a estar Pues si no convencidos al menos yo creo que si de visualizar, ¿no? Que esta teoría de la variable compleja, o sea, iniciamos definiendo esta integral y la integral, bueno, pues, no más que la integral que ya conocíamos, dividir en la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Sobre curvas, y el punto es, que no sé ustedes, pero yo la primera vez que llevé, este, la primera vez, la, la vez que llevé este curso, o sea, como que justamente me daba la impresión, ¿no? por algo, ¿no? Y, y bueno, ya no les digo más, ¿no? O sea, es más como para introducirlos, hablarles un poco de la importancia del tema. Y ahora si sí, yo les voy a compartir, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a ver este otro bonito teorema, ¿vale? Entonces. Okay. Eh, entonces sale vamos a ver como les dije las fórmulas integrales de Cauchy ¿va? entonces para esto voy a introducir una pequeña definición más que definición me gustaría decir que es una pequeña notación pero bueno eh, como sea es voy a introducir una idea ¿no? o un concepto entonces fíjense voy a suponer que tengo sigma una curva cerrada en los complejos y z0 un punto en c con la propiedad de que este punto no pertenezca a la traza de mi curva cerrada. ¿Va? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que el punto Z0 no pertenece a la imagen de sigma. Es decir, sigma no lo cruza, ¿no? Entonces fíjense, esto me está diciendo que tengo de dos chances, ¿no? Respecto a las curvas que voy a trabajar en esta definición. Dado el punto Z0, todas las curvas que puedo trabajar son, o aquellas que contienen a Z0 en su interior o aquellas que contienen a Z0 fuera de la región que encierra, ¿no? O sea, no, no se permite que Z0 sea un punto que pertenezca a la curva, ¿vale? Y entonces con, esta, con estas hipótesis voy a definir lo que se conoce como el número de vueltas de la curva sigma en el punto 0, o también otra, otra definición que se suele encontrar en los libros es el índice de la curva sigma en el punto Z0 como la siguiente integral. Va a ser 1 entre 2pi la integral sobre sigma de dz entre z menos z0. ¿Va? Y a este número de vueltas o índice le vamos a denotar por n de sigma punto y coma z0. ¿No? Aquí estoy poniendo la dependencia que tiene este, este índice respecto a sigma, que es la curva con la que empecé. Y respecto a el punto que estoy trabajando, que es Z0. ¿Vale? Entonces, este es un cierto pues de entrada número complejo. No Porque la integral nos da un número complejo. Entonces, este es un cierto número complejo que yo puedo asociarle a una curva, repito, y a un punto que no pertenezca a la imagen de la curva. Es decir, que no esté en su traza. ¿Vale? Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplito eh, que justamente va a justificar, porque esta cosa se le llama el número de vueltas. ¿Vale? Y es un ejemplito que ya conocemos muy, muy, muy bien de la intuición que hemos trabajado anteriormente. vamos ¿Vale? a ver, vamos a hacer el ejemplito. Entonces, Voy a considerar sigma, la curva que va a ir del 0,1 a los complejos, que tiene por regla de correspondencia, sigma de t igual a z0 más e a la 2pi n y t. A ver, fíjense. Antes de querer hacer los cálculos y esto, quiero que le pongamos un poquito de intuición a este asunto y que pensemos un poco en esto. A ver, entonces voy a hacer lo que ya es costumbre, ¿no? Voy a hacer un pequeño dibujito, entonces la curva que está que nos está dando el ejemplo, esta sigma de t, empieza ¿no? con el punto z0. Y luego lo que hace es suma este e a la 2 pi y una n y t. Donde como veis ahí las notas, n es un entero que no es el 0. ¿Va? O sea, vamos a pensar un poquito en esto. Vamos a pensar que aquí tengo el plano complejo. ¿Sale? Y voy a pensar que el punto z0 está en algún lado. Para fijar ideas voy a dibujar el punto z0 aquí. Entonces, de la intuición que tenemos, fíjense que esta curva que tengo aquí, que por cierto es una curva que tiene dominio, el 0,1, o sea, sigma, va del 0,1 a los complejos. Entonces, esa curva que tengo aquí, pues justamente corresponde a una circunferencia centrada en Z0 y que tiene radio 1, ¿vale? Entonces, esta curva, repito, es algo que va de ese estilo, ¿no? Si pensamos en el punto Z0, pues tengo la circunferencia en ese estilo. Entonces, fíjense. Dentro de entrada, esta curva cumple las hipótesis para poder calcular el índice Porque el punto Z0 no pertenece a la imagen de la curva Que en este caso es el círculo, ¿no? Se queda dentro de él Ahora, antes de querer hacer otra cuenta Quiero que notemos la, la siguiente observación A ver, vamos a analizar qué es lo que dice la curva esta Entonces para eso voy a, voy a pensar en un primer caso Que la N es positiva, ¿no? O sea, como la N no es 0, tiene dos chances, O es positiva o es negativa entonces, quiero que pensemos un poquito en la parte de cuando n es mayor a cero. ¿Y por qué quiero analizar esto? Porque quiero que notemos que, justamente, a la hora de tener como argumento la n, es decir, al considerar 2pi n t, aquí está haciendo algo bien interesante, que es que la curva esta, no solamente recorre, ¿no?, a la circunferencia, ¿ajá? en sentido positivo, porque la n es mayor a cero, sino que, de hecho, no le da solamente una vuelta Sino que le da Una cantidad de n vueltas ¿Por qué? Porque fíjense que en el intervalo 0, 1 Si uno se fijara primero Por ejemplo en el intervalo 0, 1 entre n Pues a ver, valuemos en los extremos En los extremos me va, me va a quedar 2pi n por 0 Que ese es e a la 0 ajá, Que ese es 1 Y entonces bueno no Estoy justamente ¿no? en el punto ese ¿no? Que le corresponde aquí sobre esta Recta, paralela al eje real, entonces estaría parado aquí en el en sigma cero. Ajá. Y luego, fíjense, ¿qué sucedería? Cuando yo llego al 1 entre n, como tengo aquí n positiva, me iría moviendo por la parte positiva de la curva, es decir, me, me voy moviendo, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj, que es la orientación positiva. Fíjense, hasta que llego a 1 entre n. En 1 entre n cuando si yo vuelvo me va a caer 2pi i, n por 1 entre n, me quedaría 2pi i, ¿vale? Entonces, e a la 2pi pues justamente por definición de la exponencial es coseno de 2pi, más i veces seno de 2pi, coseno de 2pi es 1 y seno de 2pi es 0, entonces vuelvo a caer en este punto sigma 0, ¿no? Entonces este sigma 0 es lo mismo que sigma de 1 entre n, ¿no? Y vean que como ese intervalo, 0, 1, lo puedo, me, lo puedo dividir, ¿no? En n pedazos de longitud 1 entre n. El siguiente pedazo sería 1 entre n y 2 entre n. Y si hago exactamente la misma cuentita me voy a dar cuenta que cuando llegue a sigma de 2 entre n, vuelvo a darle otra vuelta al círculo y así sucesivamente divido eso en n pedazos. Con eso me doy cuenta que entonces esta curva sigma le está dando n vueltas al círculo. N vueltas. ¿Vale? Y eso es en el caso positivo. Ustedes pueden decirme, a ver, ¿qué sucede en el caso negativo? Bueno, en el caso negativo, tengo exactamente la misma este, idea que hemos comentado ahorita. Nada más que la pequeña diferencia es que como aquí, justo esta n, es algo negativo. No me voy a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj, sino que las vueltas las voy a dar en sentido de las manecillas del reloj. ¿No? Que es lo que correspondería a orientación negativa. ¿Vale? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que estoy observando aquí? Que mi curva sigma... Claro, es una circunferencia centrada en Z0 y radio 1, pero esta circunferencia está recorrida de N, o sea, da, da N vueltas ¿no? al punto Z0 en sentido positivo si la N es positiva y en sentido negativo si la N es negativa. ¿Vale? Entonces, ya que analicé la pequeña cuestión, esta geométrica, que encierra la curva que tengo aquí, vamos a decir que nos dice la, la parte analítica, que es la que ya tiene que ver directamente con la fórmula que tenemos aquí, vamos a ver si es cierto o no que refleja ¿no? Esta, este número de vueltas, esa intuición geométrica que es dar n vueltas al círculo, entonces para eso lo que hay que hacer es voy a calcular ¿no? n de esta sigma en el punto z0, que por definición es 1 entre 2pi, la integral sobre sigma de dz entre z menos z0, ¿no?, pues aquí hacemos el cálculo que hay que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es la integral de z menos z0, no? De Sobre la curva sigma Pues es, toma la función Que en este caso es 1 entre z menos z0 Valúala en la curva Ven que cuando yo valúo en la curva Como aquí tengo z0 más algo Y aquí lo que estoy haciendo es retándole z0 Se quitan los z0 y me va a quedar como denominador E a la 2pi nt ¿Va? Y es por eso que aquí tengo este término con signo negativo, ¿no? Porque como es denominador, lo paso arriba con, el, con signo negativo, ¿no? Por leyes de los exponentes. Luego, ya que evalué la función en la curva, tengo que tomarme la derivada de la curva. Entonces, si yo derivo esta curva, como este z0 es constante, no pasa nada, y no tengo que derivar la función e a la 2pi i nt. Si derivo esto, pues me queda e a la 2pi i nt, y luego tengo que multiplicar eso por la derivada del argumento, ¿no? Este que es 2pi n i ¿Va? Que es lo que estoy poniendo acá Vean que como aquí lo que yo tengo es la exponencial elevada a algo y la exponencial elevado al menos algo esto me queda 1 y lo único que me sobrevive es 2 2pi N, i ¿no? Que es una constante y sale de la integral Y si sale de la integral Vean que el 2pi i se cancela con el 2pi i de acá simplemente me queda la n y lo que me queda en la integral nada más la integral del 01 a t de, de, perdón el 01 dt de de que eso es 1, entonces simplemente me queda la n. Si en pocas palabras que estoy viendo, ah, que no sé por qué puse esta cosa, pero bueno, lo que estoy viendo en este ejemplo es que este el número de vueltas de sigma en la curva Z0, efectivamente, para este ejemplo concreto que tenemos, es n, ¿no? Y notemos que si la n es positiva, el número de vueltas es pues n solito, ¿no? O sea, que lo que nos está diciendo esto es que. La, el número de vueltas en verdad corresponde a n, que es el número de vueltas que recorre la curva en sentido positivo. Y si el n es negativo, bueno, pues este n será negativo. Y lo que nos está diciendo esto es que el número de vueltas va a ser precisamente, ¿no? El n negativo que le corresponda, que eso es lo que nos quiere decir es que estoy dándole n vueltas en sentido de las manecillas del reloj a la curva esta, ¿no? Entonces, ese nombre de número de vueltas en realidad, en realidad sí corresponde a la intuición geométrica, ¿no? De dar... Eh, tanto número de vueltas a un punto, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejemplo bastante bonito y bastante revelador, ¿vale? Que además también encierra una cosa bien interesante, ¿no? Como yo les dije anteriormente, es este número de vueltas de entrada es un número complejo porque la integral es un número complejo, dividido entre 2pi y es un número complejo. Y ven aquí lo que nos está saliendo, en, al menos en este cálculo, es que este número de vueltas es un número entero, ¿no? Al menos para la curva que estamos trabajando aquí. Entonces, este número complejo. Pues nos puede dar enteros. El teorema que vamos a ver un poquito más adelante es que este número de vueltas, de hecho, siempre va a ser un entero, aunque lo definamos de esta forma. ¿Va? Que eso significa en terminalidad de redondear, ¿no? La intuición, ¿no? Un número de vueltas tiene que ser. Bueno, el punto es: como aquí las curvas no son cerradas, los números de vueltas tendrán que ser múltiplos enteros, ¿no? Claro que en la geometría puede darle tres medios de vuelta al círculo, ¿no? En este caso no, porque mis curvas son cerrada, entonces todos los números de bolas tienen que ser enteros, vale ok, entonces ahí está el primer ejemplito ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda algún comentario o algo que quiera decirme? bueno, entonces ahí está primer ejemplito eh, aquí justamente en la siguiente parte, o así sea, les comento, ¿no? O sea, la intuición que acabamos de ver, ¿no? De dar vueltas en sentido positivo o en sentido negativo. Y también les hago una pequeña observación más. Fíjense, ustedes me puedan preguntar, bueno, ¿qué sucede si tú calcularas exactamente la misma integral, pero en un punto eh, que no está, ¿no? Dentro de la circunferencia está en cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a regresar a la figurita que teníamos. ¿Qué pasa ¿no? si yo me tomara eh, un punto Z1 que está fuera de la circunferencia? Vamos a pensar que el punto está aquí, Z1. Y yo quiero calcular ahora cuál es el número de vueltas de la misma curva sigma pero respecto al Z, al punto Z1. ¿no? Esto para que se aprendan la definición es 1 entre 2pi. y A ver, ojo. La integral sobre la misma curva sigma... Y ahora, como estoy dando vueltas, pero ahora sobre z1 sería dz entre z menos z1, ¿no? Porque ahora estoy considerando el punto z1 que tengo aquí, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué sería si ahora calculo esto? Bueno, pues vean que ahora en este caso lo que estoy haciendo es, estoy analizando cuál es la integral sobre sigma de la función 1 entre z menos z1, ¿no? Esta que tengo aquí, z menos z1. Esta función, recuerden que es una función de los complejos, quitándole z1 en los complejos. Y esa función es holomorfa en todos los puntos donde z no es z1, siendo en puntos del dominio. ¿no? Entonces fíjense, si yo calculara el mismo círculo ¿no? que tiene radio 1, ¿no? que está aquí, aquí está escrito, ¿no? sobre z1, fíjense... Que a la hora de analizar ahora la función 1 entre z1, el único punto ¿no? donde la función no es holomorfa es este que tengo aquí. O sea que en este caso esta circunferencia, pues justamente me da una región de holomorfía de la función 1 entre z1 z1 bueno, 1 entre z menos z1, ¿sale? Y entonces notemos que como estoy fuera de la región donde no soy holomorfo, esta circunferencia la puedo otra vez ¿no? retraer mediante una homotopía al centro. No, porque repito, no estoy en la región peligrosa donde está el punto Z1. Y entonces, el teorema homotópico de Cauchy ¿no? me diría que entonces, esta integral es lo mismo que cero. ¿Vale? Porque, repito, estoy en la región holomorfa y estoy evitando el punto este singular de la función 1 entre zeta menos zeta 1. Entonces, esto es cero. Y esto está padre porque justamente esto me corresponde a la intuición, ¿no? Esta curva no le da vueltas al punto z 1. ¿No? Entonces, el punto en cuestión, repito, está fuera de la curva que estamos trabajando... Pues el número de vueltas tiene que estar cero y aquí lo estamos justificando en el ejemplito que teníamos ¿Vale? Y más aún, ¿no? Si uno quisiera no considerar un como curva este círculo Sino por ejemplo, alguien de aquí llega y dice No, a mí no me gustan los círculos Y a mí me gustan las curvas raras, por ejemplo Eso que tengo aquí, bueno Lo que estoy dibujando en verde, no hay problema, ¿No? noten ¿no? que la curva está en verde inclusive aunque esté trabajando el número de vueltas respecto a Z0 la puedo llevar mediante una homotopía ¿no? a mi círculo y entonces realmente seguir el cálculo del cálculo que hicimos para el círculo no? entonces otra vez esto ya nos está mostrando ¿no? otra vez este poderío que tiene el teorema de deformación o si quieres es el teorema homotópico de Cauchy cualquiera de los dos a la hora de calcular cosas en curvas más complicadas no? entonces bueno ese ejemplo sí es esclarecedor y nos da cuenta de que no solo para círculos, sino que en general para curvas simples cerradas, según una tramo, si quieren decir la frase completas, el mismo resultado o la misma intuición vale, ¿no? O sea, el número de vueltas, si nos está midiendo el número de vueltas. ¿Vale? Digo, bueno, no sé si el recorrido no ha rato preguntó algo. No, ¿verdad? Pues vamos bien. De todos modos, ¿no? Si tienen alguna pregunta me la dicen, ¿sale? Entonces, bueno, eso ya termina la discusión de nuestro ejemplo. Y este. Y ya creo que cuando eso se entiende la intuición de que ese número de vueltas. Si sí está midiendo, ¿no? El número de vueltas que da una curva, ¿sale? A un punto. Ahora, vamos a empezar a ver propiedades interesantes de este número de vueltas, ¿no? Teoremas que tienen que ver con este número de vueltas. El primero de ellos tiene que ver con una operación especial que hay cuando yo tengo dos trayectorias. Esa operación ya la habían visto con Frank, nada más que él la definió de forma un poquito diferente. Yo la voy a definir, eh, digámoslo, con la notación que hasta cierto punto es usual, ¿va? Que es la idea de lo que se llama la concatenación de dos trayectorias. Nos permítanme este, dar la definición, leemos la definición, y ahorita les digo algunas palabras antes de ver la proposición, ¿va? Entonces, a ver, supónganse que yo tengo dos trayectorias, sigma y tau, que están en el intervalo 0,1 y caen en los complejos. Y fíjense, voy a pedirles la siguiente condición importante. Va a ser una condición con la cual se va a hablar la definición. Voy a pedirles que sigma de 1 sea tau de 0. Fíjate. ¿Qué lo único que me está diciendo esta, esta, esta condición? Que el lugar donde termina una trayectoria. Es el mismo lugar donde empieza otra trayectoria. ¿Vale? A ver, si se quieren imaginar esto otra vez. no En términos de un dibujito. Lo único que estoy diciendo aquí es la siguiente cosa. Voy a pensar que tengo aquí mi plano complejo. Entonces, eh, aquí está mi plano complejo. Ajá. Yo lo dibujé muy para allá, pero no importa. Y tengo dos trayectorias, ¿no? Entonces voy a pensar que mi trayectoria sigma es algo de este estilo. Entonces aquí está sigma de 0, ¿no? Aquí está sigma de 1. Entonces ese sigma. Y para que tenga sentido lo que quiero definir, la trayectoria tau no puede ser arbitraria, sino que forzosamente el punto donde empieza, tau, tiene que ser lo mismo que el sigma de 1. De ahí en fuera puede hacer lo que quiera, ¿no? Así, lo que sea. Entonces imaginemos que es la trayectoria tau. Inclusive puede llegar, ¿no? Y cerrar aquí con la trayectoria sigma. No, lo único importante, repito, es esa parte que tengo acá. ¿Va? Pues ok. Bajo esas condiciones, lo que yo voy a hacer es, voy a definir una nueva trayectoria, que es la que voy a llamar la concatenación de sigma con Tao, y que le voy a denotar así. Sigma estrellita tau. Y esto va a ser una trayectoria que va a ir del 0-1 a los complejos. ¿Va? ¿Y qué regla de correspondencia va a tener? Fíjense, Sigma, estrellita en tau, de T, va a ser por definición lo siguiente. Como repito, esta tiene que ser la trayectoria de 0, 1, por la definición, voy a dividir el 0, 1 en dos intervalos. El 0 en medio y el 1 medio 1. Entonces, en el primer intervalo, el 0, 1 medio, lo que voy a hacer es, voy a recorrer la trayectoria sigma. Vean que a la hora de aquí... En la regla corresponde poner sigma de 2t. Vean que si sí estoy recorriendo toda la trayectoria sigma porque a la hora de considerar la t entre 0 y 1 medio, si yo considero 2t como argumento, 2t se mueve entre 0 y 1, ¿no? Entonces esta sigma de 2t si sí recorre no a la trayectoria sigma, nada más que la recorre con una con el doble de velocidad que la recorría originalmente, ¿vale? Y ahora. Si ahora estoy en la segunda parte del intervalo, que es de 1 un medio 1, lo que voy a hacer es, voy a conseguirme la trayectoria tau, pero evaluada en 2t menos 1. Es decir, en pocas palabras estoy haciendo lo mismo, ¿no? Voy a recorrer tau al doble de velocidad, para que en vez de recorrerla en el intervalo 0, 1, la recorro nada más en la mitad del intervalo, que es este intervalo 1 un medio 1, ¿no? Y ya se imaginarán, ¿no? Este menos 1 lo hago para que justamente, si la t se mueve entre 1 medio y 1, fíjense, que si yo me tomara 2t, 2t se movería se entre 1 y 2, y eso es lo que me diría es que 2t-1 se movería entre 0 y 1, ¿no? Entonces esto vuelve a caer en el argumento de la tau, y esto otra vez recorre toda la tau. Fíjense, en pocas palabras, ¿qué es lo único que estoy haciendo? Pues tengo la misma imagen que tengo en el dibujito de acá, ¿no? o sea, si yo me tomaba mi trayectoria sigma, ¿no? Que va del 0, 1 a los complejos, y la tau que va del 0, 1 a los complejos, con la propiedad de que sigma de 1 sea tau de 0, fíjense que mi concatenación sigma este, estrellita con tau, lo que me está diciendo es lo siguiente, bueno, para recorrer esto como una trayectoria del 0 1 Recorres esta en la primera mitad del tiempo Y luego recorres esta en la segunda mitad del tiempo Es lo único que me está diciendo la definición ¿Vale? Entonces, bueno, así es como se define la concatenación de trayectorias Y les dije que esta definición es una definición que ya habían visto anteriormente con Frank Porque anteriormente con Frank cuando vieron la definición del integral ¿No? Compleja sobre una trayectoria Él les definió lo que era una suma de trayectorias ¿No? Que ahí la definición que les dio él era un poquito más laxa en el sentido de que ahí no se pedía Cambias, ambas trayectorias fueran del 0-1, sino que tenían esta ventaja bonita de que la suma de trayectorias la definían para trayectorias de este estilo, ¿no? Pues, tau, que iban, a lo mejor les voy a poner primas, ¿no? Para que no sea la misma que si Entonces el punto es que ahí lo que se pedía era que hubiera coincidencia en el, la parte final, ¿no? De este. Donde terminaba una trayectoria. Y la parte inicial donde iniciaba la otra tra trayectoria. ¿Va? Entonces resulta ser que esta concatenación de trayectorias es un caso especial de la suma que ustedes definieron con Frank, que era exactamente la misma idea de aquí, ¿no? O sea, la no esa es una nueva trayectoria que iba a ir de A pero hasta C en los complejos. Y el punto es que en la parte de A en B iba a recorrer la sigma prima y en la parte de B a C iba a recorrer la tau prima. Bueno, no es muy difícil ver que esa concatenación de trayectorias corresponde a esta suma, tomándose como sigma prima, ¿no? A la trayectoria que es. Ya no voy a recorrer sigma, sino voy a recorrer sigma de 2t. Y la tau prima, pues ya se imaginarán, ¿no? Ya no va a ser la tau, sino va a ser tau de 2t eh, menos 1, ¿no? Era menos 1 en la definición. 2t menos 1. Entonces, si se toman esta tau prima y esta sigma prima, esa concatenación corresponde a la suma que habían visto con Frank. ¿Vale? Entonces, bueno. En cualquier caso, el punto importante de la, de la concatenación es que no nos deja así como extremos Grandes, ¿no? Como sería aquí Sino que nos deja una trayectoria que otra vez Está parametrizada en el 0,1 Y es por eso que me interesa esa trayectoria ¿Vale? Ok, entonces bueno Ya que vimos la definición de esa trayectoria Y la definición que está aquí Vamos a ver la primera propiedad importante En torno al índice ¿Vale? Que es que este índice se comporta de forma aditiva Respecto a esta concatenación de trayectoria Es decir que Si uno calcula el índice la trayectoria concatenada sigma y tau, eso va a corresponder a calcular el índice de la suma. ¿Sale? Entonces, bueno, a ver, vamos a dar la proposición yo, este, de forma precisa y luego vamos a dar la demostración de esta. Entonces, voy a considerar sigma y tau del 0,1 en un conjunto U, ajá, que es un subconjunto abierto de los complejos, ajá, que va a ser trayectorias de clase C1, y aquí tienen que decir cerradas no Recuerden que la definición de índice es para trayectorias cerradas Entonces aquí, eh, no sé si yo me comí O el editor del índice cerrado Entonces aquí tiene que decir trayectorias cerradas En cualquier caso cuando le suman las notas aquí ya va a decir cerradas ¿no? Entonces, sigma y tau trayectorias cerradas De ese uno 1 con un contenido en los complejos Un abierto y vamos a tomar Z0 Un punto en U, vale Que otra vez, para que tenga sentido calcular el índice Voy a pedirle que este punto Z0 No pertenezca a la unión De la traza de sigma y de tau Es decir que ni sigma ni tau la tengan como punto ¿Vale? Pues ahora sí, lo que me va a decir la, la el teorema es que el índice de la concatenación de sigma con tau en z0 lo puedo calcular como la suma del índice, ¿no? De sigma en z0 y, la su y eso sumarle el índice de tau en z0. A ver, vamos a pensar un poquito en eso. Si se fijan, la, la afirmación es un poquito obvia, ¿no? Si la pienso otra vez, ¿no? De forma eh, geométrica. Ojo. Tengo que considerar trayectorias cerradas, ¿no? Y las trayectorias cerradas son el ejemplo más este, fácil Donde se vale la concatenación de trayectorias Entonces voy a suponer que aquí tengo mi punto Z0 Ajá Y voy a suponer que tengo mi trayectoria sigma Entonces mi trayectoria sigma voy a pensarla como esa trayectoria cerrada Ajá Y luego voy a pensar que tengo aquí mi trayectoria tau Que es la azul ¿Va? Entonces aquí está tau Y aquí tengo sigma ¿Va? Entonces fíjense muy bien ¿Qué es lo que me está diciendo la afirmación? Bueno la afirmación me está diciendo que si yo calculo el número de vueltas, ¿no? De sigma, eh, concretado con tau, eh, Z0 Esto lo puedo calcular, ¿no? Como los números de vueltas individuales, sumándolos Ahora, ¿por qué esto? Es obvio, Es no es sigma, sino que es tau Por lo siguiente, vamos a pensar en la figurita que tengo aquí Ya sé que esto es un caso muy especial Porque puede ser que el Z0 ni siquiera esté dentro de las trayectorias, ¿no? O que el Z0, por ejemplo, esté aquí entre sigma y tau A ver, en cualquier caso, fíjate, vamos a pensar en eso si tengo el Z0 que me dice la figurita, fíjense que por cómo definimos la concatenación, si yo calculo el número de vueltas en la textura sigma se, este, hacia el disco con tau, vean que vamos a ver cuántas vueltas le daría en ese ejemplo particular a Z0. Pues yo luego tendría que recorrer la primera mitad del tiempo a sigma, entonces ya le di una vuelta y luego tendría que recorrer a tau, ¿no? Ya le di otra vuelta. Entonces, en este caso, ese número de vueltas correspondería a 2 en este ejemplo particular que estamos dibujando. Ahora, ¿qué sucedería si yo veo individualmente cuántos le dan? Bueno, pues la sigma le da exactamente una vuelta a la Z0, entonces esto valdría 1. Y este tau también le da una vuelta, ¿no? Al Z0, entonces eso le da 1. Entonces al menos en este ejemplo está clara que la intuición corresponde, ¿no? Calcular el número de vueltas en la concatenación corresponde a sumar los números de vueltas. Fíjense que si mi punto Z0 no estuviera dentro, sino que estuviera entre las dos curvas, por ejemplo, eso que tengo aquí, la fórmula se sigue valiendo. ¿Por qué? Porque si yo recorro la concatenación Fíjense que a la hora de, de recorrer la primera parte La primera mitad del intervalo Ya le di una vuelta con sigma Pero en la segunda vuelta No le di ninguna, ninguna vuelta con tau ¿No? Entonces aquí en este caso el número de vueltas sería 1 Ahora, ¿qué sucede con ciencias originales? Bueno, la, la tau tiene por fuera Z0 Entonces no le doy ningún número de vueltas Esto sería 0 Y la sigma Si le doy una vuelta a Z0 Entonces esto sería 1 Y otra vez tendría la situación 1 más 0, que corresponde al 1 acá, y si el Z0 estuviera fuera, pues no le doy ninguna vuelta ni con la concatenación ni con las individuales. Entonces, en ambos casos tendría que hacer. Entonces, al menos en este ejemplo particular, ¿no? donde estoy dando una vuelta ¿no? y tengo una curva simple, el número de vueltas sí corresponde a la fórmula que me dice. Entonces, por eso digo que intuitivamente es claro que se cumple esto. Ahora, hay que dar una demostración una formal, ¿no? porque no el número de vueltas no lo estamos definiendo a partir de una figurita, sino a partir de una integral. Pues vamos a ver cómo la integral. Si sí corresponde a lo que nos está diciendo la figurita. ¿Sale? Entonces, pues vamos a hacer eso. Entonces, es un pequeño calculito bien bonito. Y, pues, lo hacemos directamente. ¿no? Entonces, quiero calcular el número de vueltas en sigma concatenado con en Z0. Y eso, por definición, es 1 entre 2pi la integral sobre la concatenación de F de, de, F de Z. ¿no? Entonces, eso sería... Ah, qué corral. 1 entre Z menos Z0. No, La F es 1 entre Z menos Z0. ¿Vale? Ok esto eh, eso sucede porque seguramente el editor ha de copiar la integral de, de algún otro lado, no o sea, la copió de la definición, nada más también el sigma el, La sigma ¿no? por sigma concatenado y no cambió esto, ¿no? Pero bueno, este es 1 entre Z menos Z0 ¿Va? Entonces a ver en cualquier caso Tómense f igual a 1 entre Z menos Z0 y pueden seguir el cálculo ¿Cuántos? Ok A ver, entonces por definición ahora qué sucede Pues voy a la concatenación La concatenación es una función que va del 1 a los a en este caso U, no, porque ambas trayectorias están en U Va? En Cualquier caso, esta integral la puedo calcular como la integral del 0,1 de la función f, que repito es 1 entre z zeta menos z0, zeta valuada en la curva, que en este caso es la concatenación, y luego tengo que sacar la derivada de la curva, ¿no? Y esta integral respecto a t, que es la derivada de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a partir de esta integral, porque la concatenación depende de si estoy en la primera mitad del intervalo o si estoy en la segunda mitad del intervalo, para determinar la regla de correspondencia de esta concatenación. Entonces fíjense, entonces, esta integral la voy a separar en la integral de 0 a 1 medio de f Valuada, fíjense, en la concatenación en t Pero como t se mueve entre 0 y 1 medio, la concatenación, su valor es sigma de 2t Por la regla de correspondencia, ¿no? Y entonces la curva que tengo que derivar, en este caso también es la concatenación Y como se mueve entre 0 y 1 medio es, tengo que derivar sigma en 2t ¿Va? Y luego, para tener precisamente toda la integral de arriba que tengo que tener la integral de 1 entre 0 eh, la integral pero ahora desde 1 medio hasta 1 De ahora sí la función de f que es 1 entre zeta menos zeta 0 valora en la concatenación Pero aquí la concatenación se evalúa como tau En 2t menos 1 ¿no? Entonces por eso es que tengo aquí la f Que recupito es 1 entre zeta menos zeta 0 valorado en tau de 2t menos 1 Luego eso Lo multiplico por la derivada de la concatenación Que en este caso la concatenación es tau En 2t menos 1 y derivo eso Va, e integro esto respecto a t Ahora ¿Cómo concluimos eso que tengo acá? Entonces permítanme hacer un calculito acá y el otro va a ser análogo Entonces vamos a fijarnos en la integral esta que tengo aquí ¿va? La que va de 0 a 1 medio Entonces aquí voy a pasar a la hoja esta de dibujar cosas este, Para poder hacer el cálculo que tengo aquí Y darse cuenta por qué es lo que tengo abajo Entonces ¿sí? Voy a analizar la integral de 0 a 1 medio si se acuerdan era la f Recuerden la f de z esta es 1 entre Z menos Z0 Entonces voy a conservar la notación de las notas Que es La F era en sigma de 2T Que era la, el valor de la concatenación En la primera mitad del intervalo Luego la sigma de 2T La derivada de esto De T Entonces vamos a calcular de entrada esto Entonces en la primera parte no tengo nada que calcular Nada más es la evaluación Aquí tengo 2, eh, 2T ajá Y aquí aquí sí tengo algo que evaluar tengo que derivar esta curva Entonces, esa es una composición de dos funciones La curva sigma y la función 2t Entonces, ¿cómo derivo esto? Con la regla de ca la cadena ¿no? Entonces, sería sigma' prima valor en 2t Que es la función, ¿no? Que estoy componiendo Y luego la derivada de 2t La derivada de 2t es 2, ¿no? Y aquí pongo mi valor de integración Entonces, pongo el dt, ¿vale? Entonces, tengo esa integral que tengo aquí Y eso no es de 0 a 1, sino que es de 0 a 1 medio Ahora, fíjense Aquí puedo hacer un pequeño cambio de variable si yo defino como u igual a 2t, vean que el integral que tengo aquí, de entrada, los límites de integración van a ser 0, el inferior, y el superior va a ser 2 por 1 medio, que es 1, ¿no? Ahora, ¿qué me queden los argumentos? Me va a quedar f valorado en sigma de u, ajá. Aquí me va a quedar sigma prima de u, y pues justamente, ¿no? O sea, si tengo aquí eh, u, pues du va a ser 2 de t. ¿no? Entonces me va a quedar aquí lo que sería de u Entonces, ¿se fijan? Esto que tengo aquí, ya directamente sería 2pi, como esta f es 1 entre z menos z 0 Pues justamente no sería la, la integral no so, sobre sobre la sigma de la función esta f no este De z, de z ¿no? Que es precisamente, pues esto es precisamente ¿no? 2pi, el número de vueltas ¿No? De la curva sigma, ¿no? O sea, respecto a el punto Z0 Ya no escribo eso, ¿no? O sea, lo importante es que, que Fíjense que lo que me da esto que tengo aquí Y de aquí voy a checar la parte del número de vueltas, ¿no? Que es precisamente lo mismo que tenía aquí en las notas En la parte de abajo, fíjense Nada más que aquí le puse como variable T, ¿no? O sea, eh, en el cambio de variable, pues como al final me queda U Puedo ponerle la variable que quiera Porque esa variable es muda Aquí regreso a T, ¿vale? Y fíjense, si hago exactamente lo mismo que tengo aquí ¿No? En esa integral que tengo acá pues hago el cambio de variable ahora, 2t menos u, y, me, y bueno, si hacen el cálculo, les va a quedar la misma integral que tengo aquí, ¿vale? En cualquier caso, vean que, si es, tomo esas integrales, multiplico por su 1 entre 2pi, esa primera integral que tengo aquí es directamente, ¿no? El número de vueltas, resulta la curva sigma de z0, y en ese caso, tengo el número de vueltas, pero ahora resulta la curva tau, ¿no? En el punto z0, ¿no? Y es precisamente lo que era demostrar, ¿no? Que esta congestión correspondía a la suma. Entonces, ahí concluyo la demostración. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, esa es nuestra primera propiedad de la, del número de vueltas, ¿no? Por número de vueltas en la concatenación corresponde a la suma ¿vale? Eh, híjoles, me siento obligado a decirles que A ver nada voy a decir una, un par de palabras Espero no No se confundan con esto Ese tipo de comentarios es bien para que vayan viendo hacia, hacia dónde se puede seguir esa teoría Más que para querer traumarlos la concatenación de trayectorias resulta ser que, que es una, o sea, ya lo vimos con, con la idea de Frank, es una suma en un cierto sentido, ¿no? Entonces, esto sí lo podemos leer como que el número de vueltas manda sumas en sumas, ¿no? Porque si lo pienso esto como una suma, me está diciendo, el número de vueltas es una suma de dos trayectorias, corresponde a, el, a la suma de los números de vueltas, ¿no? Entonces, el número, el número de vueltas es una función que se llama aditiva, porque abre sumas, ¿va? Entonces, ese es mi comentario, no sé quiere decir. Si no entienden bien que es una función aditiva, pues quédense con el resultado. ¿vale? Entonces, ok, ahí está. Entonces, primera propiedad que tenemos, listo. El número de vueltas es aditivo. Ahora, vamos con la segunda propiedad. ¿va? Que es... Yo les dije anteriormente que el número de vueltas nos había salido un entero. En el, en el ejemplito que teníamos. Yo les dije, bueno. Va a ser un teorema a ver que en realidad el número de vueltas siempre, siempre, siempre... Tiene que ser un entero, ¿no? Ya les dije un poquito la intuición. La intuición es que como estoy trabajando sobre una curva cerrada, pues lo que me está viendo el número de vueltas es, pues justamente, ¿no? ¿Cuántas vueltas pero tienen que ser cerradas? Porque estoy sobre una curva cerrada. Me está dando la curva al punto en cuestión, ¿no? Y esos números de vueltas tienen que corresponder a números enteros. Entonces pues, Aquí vamos a ver que en verdad, en verdad, en general, para cualquier curva, no solo para el ejemplo que teníamos, el número de vueltas tiene que ser un entero, ¿va? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que dice la proposición. Entonces, voy a considerarme sigma... Una trayectoria, ¿no? Que voy del 01 a U, que tiene que ser una, que tiene que ser una trayectoria cerrada como siempre, ¿no? Que tiene que ser de clase C1 y donde U es un abierto. ¿No? Y voy a tomarme otra vez un punto Z0 en U, que es el lugar donde está metida la trayectoria, con la propiedad como siempre, de que Z0 no pertenece a la traza de signo. Entonces lo que me dice mi proposición es que bajo esas condiciones el número de vueltas es siempre un número entero. Que es lo que ya esperaríamos de la inducción que trabajamos. ¿Vale? Ok, ¿Cómo voy a demostrar esto? Pues voy a demostrarlo de forma bien bonita y bien sencilla ¿No? Voy a demostrar Que E a la 2pi El número de vueltas Es igual a 1 ¿Por qué? Porque aquí les recuerdo una propiedad que vimos en el capítulo 1 Voy a regresar a escribir algo Entonces recordemos Que en el capítulo 1 Vimos que E a la 2pi Pi, este 2pi eh, y z es igual a 1 si y solo si z es un número entero ¿no? Entonces vean que bajo esta condición lo que queremos hacer es demostrar que 2pi y el número de vueltas en sigma en z0 es 1 Para que usando esta proposición veamos que eso me implica que el número de vueltas tiene que ser un entero de hecho, por, como lo estamos poniendo aquí, o por el teorema... Es, de hecho, eso me caracteriza, ¿no? Cuando el número de veces tiene que ser un entero... Y nos vamos a dar cuenta que es siempre. Por eso es que queremos demostrar eso que tengo aquí. ¿Vale? Por esta propiedad que vimos en el capítulo 1. Entonces, ahora sí. Ya que sabemos esto, pues demostremos la afirmación. ¿Vale? Entonces, para eso... Vamos a ocupar una función auxiliar... Y bueno, una vez les digo, la prueba es un poquito técnica... Entonces, por eso es que va a aparecer esta, esta función auxiliar. Esa va a ser una función que va a ir del 0 a 1 a los complejos y que va a estar dada por la siguiente regla de, de correspondencia, f en un punto t va a ser por definición la integral, fíjense, de 0 a t, de sigma prima de s, aquí estoy ocupando que la curva es c1, ¿no?, porque tiene derivadas al menos por tramos, dividido entre sigma de s, menos z0 y aquí tengo variable de s, ¿vale? Primera observación que es importante de hacer, Vean que la integral que tengo aquí, o el integrando mejor dicho, está bien definido Porque Z0 no pertenece a la traza de sigma Eso quiere decir que el denominador nunca es 0 ¿no? En este cociente que tengo aquí, el denominador nunca es 0 Y estoy tomando el cociente de sigma prima con sigma de S menos Z0 Como la curva es C1, ¿no? Atramos, esa sigma prima es continua, ¿no? Salvo una cantidad de puntos Esta sigma S menos Z0 es continua a la hora de tomar cocientes, como el denominador nunca es cero, el cociente me sale continuo, salvo un número finito de puntos, y por ende es que puedo sacarle la integral. ¿no? Entonces esta función tiene de entrada sentido hacerla. ¿Vale? Y el número 2, como es continua, vean que puedo aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me diría que esa función f de t es diferenciable en todos los puntos t, y que además su derivada corresponde a evaluar el integrando en t, que es lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? Entonces, ya obtuve dos propiedades importantes de esta función auxiliar, ¿no? Que es diferenciable y, bueno, previamente vimos que tiene sentido la definición de esto, ¿vale? Entonces, está bien definido. Entonces, estoy llegando a esta identidad que tengo aquí, ¿vale? Ahora, de aquí vamos a obtener una pequeña observación más, que es la que nos va a permitir llegar a esta parte del número de vueltas, Esa ¿no? que tengo aquí. Entonces, vamos a hacer una pequeña observación. Vamos a calcular la derivada respecto al tiempo de E a la menos F de T, que es la función esta que tengo aquí. Multiplicada por sigma de t menos z, z0 ¿Va? Pues bueno, como esto es un producto de dos funciones Voy a aplicar la regla de Leibniz ¿No? Entonces, ¿Cómo calculo la derivada de esto? Pues es la derivada de esa primera función Luego multiplicada por esto que tengo aquí y Luego se le voy a sumar la derivada de esta función esa que tengo acá Por la función esta que tengo acá Entonces hagamos eso Entonces si yo derivo la exponencial a la menos ft Pues aplico la regla de la cadena Y dices e a la menos ft, porque la derivada de la exponencial es la exponencial misma. Y luego eso lo multiplico por la derivada del argumento, que en este caso es menos ft. Entonces, pues por eso aquí tengo menos la derivada de ft. ¿Va? Entonces, eso me sale de derivar el primer término. Y eso lo multiplico por la segunda función, que es sigma de t menos z0. ¿Vale? Entonces, para terminar la derivada, a eso tengo que sumarle e a la menos f de t por la derivada de la segunda función. Por la derivada de esta segunda función es la derivada de sigma de t menos z0. Como z0 es constante, su derivada es 0. Y aquí me va a quedar simplemente la derivada de sigma en t. ¿Vale? Entonces ya tengo ese cálculo de derivada aquí en bruto. Vamos a reducir cosas. Notemos que si yo ocupo la formulita que tenía acá para la derivada, la derivada de f de t es sigma prima de t entre sigma de t menos z0. Entonces, si sustituyo esta formulita que tengo aquí, fíjate, la parte que tengo acá abajo, el denominador que tengo aquí se va a cancelar con eso que tengo aquí, y me va a quedar aquí simplemente e a la menos f de t menos sigma prima de t. Y si eso yo le sumo el e a la menos f de t sigma prima de t, vean que tengo un número complejo y su negativo, entonces esto me va a quedar cero. Es decir, que estoy viendo que la derivada de esa función que tengo aquí tiene que ser cero. ¿Vale? ¿Dónde va a ser 0 esta derivada? Pues en todos los puntos donde la f' de t existe, es decir, todos los puntos donde la curva de esta sigma sea diferencial, porque recuerden que esta curva S1 a tramos, ¿no? Entonces fíjense, entonces ya tengo que esta derivada es de cero ¿Qué quiere decirme eso? Que esta función, ¿no? Que tiene una variable que es de variable real, ¿no? Porque esta función fue definida en el 0, 1 y toma valores en los complejos, tiene derivada cero Esto quiere decir que esa cosa es constante. ¿No? Pues, si es constante, esa función queda determinada por su valor en cualquier punto del dominio En cualquier punto del, en el 0, 1 En particular al ser constante Fíjense que si yo evalúo esta función en el 0 y en el 1 Me tiene que dar lo mismo Que es lo que estoy diciendo aquí ¿no? Si yo evalúo la función en el 0 y en el 1 Aquí está la parte del 0, me quedaría esto Aquí está la parte de la evaluación en el 1 Me queda esto Y tienen que ser iguales esas dos cosas por ser constante ¿Va? Entonces tengo es igual que tengo aquí entonces ya no las vamos a reducir, ¿vale? Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Pues notemos que como la curva que estoy trabajando es una curva cerrada, pues justamente este sigma 0 tiene que ser lo mismo que el sigma 1 que tengo aquí, ¿vale? Y aquí tengo z0, ¿no? Y z0, entonces, ese término que tengo acá, como sigma 0 y sigma 1 eh, son lo mismo, ese término que tengo aquí es el mismo que tengo acá. Y como z0 no pertenece a la, a la traza de sigma, este factor que ya hemos hecho que es el mismo no puede ser 0 no porque z0 no puede ser ni z0 ni z1 entonces puedo cancelar este y esta ecuación me lleva a que e a la menos f de 0 es lo mismo que e a la menos f de 1 vale entonces que es lo que tengo acá uh -huh. entonces ya que tengo esa integral que tengo aquí pues notemos lo siguiente vamos a hacer un cálculo entonces vamos a ver quién sería f de 1 si yo tengo aquí y me fijo en mi formulita ¿Quién sería? F de 1, aquí evalúo 1, me va a quedar la integral del 0 a 1 de sigma prima de S entre sigma de S menos Z0. ¿Vale? Y si yo evaluara F en 0, me va a quedar aquí la integral de 0 al 0, ese es 0. ¿Va? Entonces, la parte de E a la menos F de 0, F de 0, pues me queda simplemente, pues es, un, es E a la 0, que eso es 1, como lo había puesto por acá. Esto corresponde ¿no? a E a la menos F de 0, que es 1. Y eso habíamos quedado por la parte de arriba, que es igual a E a la menos F de 1. F de 1, pues si yo hago el cálculo no de la curva esa que tenemos acá, pues notemos que lo que tengo es menos la integral sobre pues justamente no la, la trayectoria sigma de DZ entre Z menos Z1. ¿Por qué? Porque vean que lo que yo tengo aquí, el, la, esa definición que tenemos acá, es la integral, fíjense, de la función 1 entre z menos z0 Valuada en sigma Por la derivada de la sigma prima ¿No? Esa es la definición de la integral de, de, Sobre la trayectoria sigma de 1 entre z menos z0 ¿No? De z ¿No? Que es lo que estoy diciendo precisamente aquí ¿Vale? Y bueno, pues si nos fijamos Esto que tengo aquí La integral sobre sigma de 1 entre z menos z0 eh, De z No es más que 2pi Por el número de vueltas De sigma Respecto a z0 ¿No? Y bueno, no olvidemos el signo menos que tenemos aquí ¿No? Entonces, fíjense que eso lo que me está Demostrando es que 1 es igual a E a la menos 2pi El número de vueltas de sigma eh, Respecto a Z 0 Bueno, pues eso ya nos demuestra lo que queríamos ¿No? O sea, porque si E a la menos 2pi El número de vueltas es 1 Pues también, ¿no? E a la 2pi Pero con el signo ahora ya quitándole el menos pasándolo al más, también me va a dar 1 ¿No? Porque pues, si multiplican aquí por el Por E a la 2pi n el número de vueltas, pues aquí me va a caer el el E a la 2pi y el número de vueltas aquí me va a quedar 1, ¿no? Pues, vale. Entonces esto ya me demuestra entonces que el número de vueltas tiene que ser siempre un número entero, por la observación que hicimos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí siguen ahí? Ah, bueno, no sale todo. Ah, sí, todo bien. Bien, Eso Esa es la ahorita. ¿Ok? Nos sale. En resumidas cuentas demostramos dos propiedades de el número de vueltas. O el índice. Concatenación de trayectorias van a dar las sumas. Y número 2, aunque esté definido con un integral complejo y tenga una división entre 2 pi y i, Siempre, siempre, siempre el número de vueltas tiene que ser un número entero Si estás haciendo un cálculo de un número de vueltas y si le sale 3 medios, ya está mal. ¿No? Porque siempre tiene que ser un número entero ¿Sale? Ok. Entonces, quedan tres minutitos para que termine la clase. Ya no vamos a avanzar a ver el siguiente teorema. Pero el siguiente teorema es un teorema el segundo teorema más importante del curso Como les dije Nada más les voy a dar el enunciado Y ahí vamos a parar la clase del día de hoy ¿Sale? ¿Vale? Entonces bueno ese es a lo que se le conoce como La fórmula integral de Cauchy ¿Sale? Pues simplemente déjenme leerlo y Para que se lo lleven a casa Y la siguiente el lunes hacemos la demostración Entonces fíjense. ¿Qué nos dice la fórmula integral de Cauchy? Nos dice una cosa bien interesante Si ustedes se consideran una función De un subconjunto de los complejos en los complejos ...que sea holomorfa... ...en este U que va a ser un abierto y conexo... ...y además se toman... ...sigma... ...un lazo... ...¿no? ...que va a ser homotópico... ...a un lazo constante... ...otra vez ya apareció la idea de homotopía... ...y se toman Z0... ...un punto en U... ...¿no? ...que es... ...el dominio de la F... ...o el lugar donde cae la trayectoria... ...y ese punto Z0... ...satisface... ...no pertenecer a, a la traza de sigma recuerden que esta condición es para que tenga sentido calcular el índice entonces se cumple la siguiente relación f de z0 es decir, el valor de f en el punto z0 multiplicado por el índice que ese es un número entero es igual a 1 entre 2pi y la integral sobre sigma de f de z entre z menos z0 eso de integrado resulta z, ¿no? de z vean qué potencia de este resultado este resultado nos está diciendo que esa integral que tengo aquí, que es una integral que puede ser bien rara dependiendo de la función o bien complicada, la puedo calcular multiplicando dos números. El número de vueltas, que es un número entero, y el valor de la función en el punto Z0. Entonces, como ustedes ya se imaginarán, ese teorema, esa fórmula integral de Cauchy nos va a permitir calcular integrales, porque nos va a permitir transformar integrales que sean bien, bien, bien complejas identificando en ellas una función holomorfa, ¿ajá? en términos de evaluar una función y multiplicar por un cierto número de vueltas. Es otro teorema increíble de esos de la variable compleja que no tienen análogos en el análisis real, ¿vale? Bueno, eh, como ya son las nueve y lo que me dijeron que no tenían dudas hace ratito y bueno no estoy hizo nada nada importante de la fórmula integral de Cauchy. Eh, vamos a probar la clase del día de hoy aquí, Ajá. Este, pues no me queda más que decirles que espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, ¿va? Para ya demostrar ese teorema bien bonito y dar algunos ejemplitos. Este, si alguien tiene alguna duda, o sea, de lo que vimos o de la tarea, me quedo al final de la clase para responderles y si no, como les dije, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana, ¿vale?